A mis amigos, gente, mañana. El no no programa es? desde las 7 de la mañana hasta las 10. Estamos acá llevándole información, noticia, análisis, comentarios, bueno, y la actualidad nacional y local, así como la regional. Eh, me envían una comunicación, el profesor, mi amigo, profesor, y es alumno, por cierto. ¿Qué es Ese Es Víctor Batista. Víctor Batista, regidor por la Frente Amplio. Me mande este listado. Eh, de ciudadanos franco-macorizanos que lo apoyan. Mírenlo ahí. No, pero hay tres gente No, no, hay 100 firmas. 100 firmas. firmas. O sea, tú partes no, de una hombre. campaña con 100 firmas tú estás partiendo con una tropa detrás. ¿Qué pasa? Mm. Pero claro. Pero esa... mira qué manera tan... tan... Eh, eh, moderna. Sí, hacer muy bien. Dice, mire, yo tengo eh, esta gente que me una apoya. Una política limpia, sí. esta gente... Entonces, oh, felicitamos, saludamos y auguramos éxitos al profesor Víctor Batista. ¿Tú sabes amigo. quién va como regidor en San Francisco de Macorís? Por Alianza País. Sixto Gavín. Ah, qué bueno. Sixto sí, sí, sí, sí, Gavín. Magnífico, magnífico. Inclusive, nosotros queríamos que él fuera por nosotros. ¿Y qué pasó? No sé. Enfócame porque... a Fulvio, por favor, enfócame a Fulvio. Nosotros, ¿Qué pasó? Nosotros, ¿Qué, ¿Qué Sisto Gabin no quiso nosotros ir? Nosotros como... queríamos que Sisto Gabin fuera dentro de la alianza con nosotros. El asunto es que con Alianza País se está todavía en concertación a nivel nacional para algunas candidaturas. Por ejemplo, nosotros los apoyamos a ellos, al senador que ellos llevan en San Juan. Mm, así y así uh, en otras en otros puntos del país. View. Aquí en San Francisco de Macorís hubo cierta resistencia. Pero no yo sé tengo por qué. información de que es que el PRM no se quiere someter a unos puntos que plantea Alianza País con relación a la impunidad, con relación a la corrupción y con relación a algunos lineamientos Esos de son orden. Comunes. Es moral, esos puntos que plantea Alianza País, que, que el PRM esos no quiere someterse. Son, y que por comunes. eso, eso que, prefirió... es que en la política una cosa es con no. guitarra y otra con Claro, alianza. Esos, yo estoy punto, diciendo la esos puntos que tú señalas son los más comunes con Alianza País, porque nosotros, ah. nosotros predicamos que aquí debe de haber una justicia lo más imparcial posible. Y entonces debe haber un, un procurador independiente elegido entre la sociedad, y esos puntos consideran con Alianza País, sin ningún problema mm, ¿y cómo lo van a hacer entonces? ¿cómo van a nombrar a una justicia independiente? Bueno, a través el concurso, puede ser bueno, ¿Puede no ser? podría ser la sugerencia mediante sí. eterna de la sociedad y yo, civil, tú vas a tener ah, también, un equipo de un conjunto de... y tú vas de, a tener un senado plural también, quien es el un encargado. conjunto de miembros Global. de la sociedad claro. de esos ciudadanos que te claro. puedan sugerir a, a, a, a Sogra pero todavía no? ni siquiera se sabe cuáles son los candidatos a, so, a senadores por, por las alianzas Sí, sí, sí, sí. Solamente aquí en Duarte, no, no, en algunos, no, no, no, eh, sabemos no, no, que en Santo es, Domingo es, va a farir, eh, eso se pero sabe. no se sabe. Eso se sabe. Todavía no se sabe ni quiénes yo, son yo los voy, candidatos al alcalde. Voy a enviar ni a, al pro voy a enviar a Israel ahora de, de, mismo. De la fuerza del pueblo ni de, del Israel, PRM. Te, no, te voy a enviar algo a ti ¿qué ahí. ¿Qué es, estoy este silencio? ¿sí? No, es que todo se está haciendo. Por ejemplo, ya Santiago está definido. Sí, sí claro. El distrito nacional está definido. Santo, el Gran Santo Domingo está definido. San Juan está definido. Hay muchísimos ya Francisco, también. San Francisco también está definido. No, no San Francisco. Bueno, sí. solamente senador, el, el, el senador. El senador, el, el, el, el, senador. La alcaldía. Esa parte la alcaldía repito, tienen a Siquio como, como la bola de, de Villar. Para, para. Bueno, y, déjeme decirle si a propósito. La no A propósito de política, eh, en el día de ayer, eh, creo que fue ayer, ayer lunes o el domingo, eh, hubo un acontecimiento que me llama la atención y es que en la política el maestro de la política criolla, por lo menos de la política que se hace en este país, Joaquín Balaguer, enseñó que la política, a diferencia de lo que decía Aristóteles, que era la ciencia más hermosa después de la filosofía, porque era la ciencia del bien común, la política, o es la ciencia del bien común. Eh, pero a diferencia de ello, Balaguer enseñó que la política es el ejercicio del beneficio y la oportunidad. Cierto. Más que otra cosa. Eh, yo digo esto porque él planteaba que en política no hay amigos ni enemigos posibles. Sí. Es decir, los amigos de hoy, los aliados de hoy son tus contrincantes del mañana, tus enemigos del mañana. Eso viene a cuento porque yo recuerdo en una ocasión en que Felucho Jiménez, Félix Felucho Jiménez, como micrófono en una actividad pública en la que estaba el presidente de la República a la sazón, Leonel Fernández Reyes. un loco viejo, Felucho Jiménez este compro Mira, la idea ahí está, sí. un loco viejo ahí están las 24 senadurías que se han trabajado con las alianzas mm. hay 12 del PRM, 7 de la Fuerza del Pueblo una de Dominicano por el Cambio una del BIS que es la de la Romana y 3 del Partido Reformista Social Cristiano en total 24 son por alianza, ahí vamos en alianza, los 12 partidos. Vamos a, vamos a hacer un paréntesis, sí, 24. porque eso, eso tiene una lectura que es interesante, Va, pero déjame terminar sí. con la, la idea que, sí. que, que venía, eh, con el perdón de ustedes. Sí, te Miren. Y eh, este, te, te decía que te compro lo que tú decías hace un momento, eh, Felucho. Sí, sí, es un loco viejo. Eh, en una actividad pública eh, ensalzó al presidente Fernández diciendo que era una estrella que brillaba con luz propia en el firmamento y que Bosch tenía razón cuando dijo que era una mina de oro. Y, bueno, Hoy día él dice que el presidente, el expresidente Leonel Fernández, está atrapado eh, y que quiere volver a la política porque su fundación fundó de la Fundación Global. Eh, necesita muchos recursos. Eso quiere decir, tú quieres ser presidente de nuevo para robarte los recursos del pueblo para que tu fundación siga funcionando. Una locura. Una locura. Pero no solamente eso, está acusando a Leonel Fernández en términos personales y directos de ser un ladrón, de ser y un a corrupto. Feli también. ¿Y a Félix? Exacto. Entonces, ¿Es que con Félix yo tengo mis reservas bueno, claro, claro. pero hasta ahora no hay nada claro. Exacto, Realidad legalmente no, no hay No, no podemos alegar no, nada. No lo puede justificar. El yo tengo mi reserva millones. con relación a Feli Bautista. Y yo también. Yo tengo mis reservas. Pero pero miren, yo lo que digo es, yo lo que digo es lo siguiente, la gente tiene que ser coherente o lo más coherente posible. La política nacional se basa en el populismo, se basa en el ofrecimiento, se basa en la promesa, en el ofrecer. Y eso ha hecho del político dominicano un tipo totalmente irresponsable, que no tiene ningún empacho de venir aquí a la, a la ciudad de San Francisco de Macorís, pararse frente a la cabecera de un puente y decir, en dos meses lo hago, en dos meses está listo el puente y luego irse para su casa en la capital y olvidarse de esa promesa como el que se olvida de un acontecimiento malo que le haya ocurrido en su vida. Sí. Entonces, yo pienso que nosotros como sociedad tenemos que exigirle a nuestros políticos que sean más serios, que sean más comprometidos, que sean más honrados, no solamente en la corrupción, que no cojan cuarto no es solamente eso, sino es que sean gente que prometan y cumplan. Que, estén en, que entiendan que cuando eh, eh, obligan su palabra a una acción o a una decisión o a la construcción de algo o hacer algo, que cumplan con eso. Y que si no pueden cumplir, que expliquen por qué no cumplieron. Y si no tienen argumento para cumplir, que por lo menos cumplan con la sociedad diciéndole, miren, lo siento, pido perdón porque no pude cumplir con esto, pero fue una negligencia mía. Admitan su culpa. Su culpa. El político dominicano es un individuo que se cree que está por encima del bien y del mal. Y si es un individuo que está en el poder político del momento, todavía se lo cree más. Por eso ustedes vieron todas las barrabasadas que hacía don Hipólito Mejía y nadie le decía nada a Hipólito, a excepción de algunos... Eh, eh, eh, periodistas que le entraban y decían sí. muchísimas cosas, pero Hipólito hacía cosas que rompían el protocolo pero no solamente eso, sino la nomenclatura del poder estaba rota con Hipólito y esas cosas usted no puede tener eh, eh, eh, per, eh, eh, políticos que se crean que están por encima del bien y del mal, que pueden hacer lo que sea y todo el mundo se va a quedar amén ¿cuál es la única solución que tenemos? maltratarlo con el voto, sí, sí, vengarnos con el voto pero hay que exigirle a nuestros políticos que sean honrados, que sean, honrados, que sean que más exigir. responsables. Si nosotros estamos en los niveles de pobreza que hoy nosotros exhibimos, lo principal es la corrupción. Entonces nosotros tenemos que exigirle a nuestros políticos que sean honestos y que sean claro, honrados. Por ejemplo, que su palabra, el su mismo Balaguer fue un presidente honrado a pesar sí, en, términos personales, personales, sí. en, o sea, en términos personales, en términos personales económicos, fue económico, relación a económico. la sangre que derramó, no no, no eh, que mandó a económica. derramar, mandó Lo pongo a derramar. ejemplo, en la parte económica, Don Antonio Guzmán fue un presidente honrado, sí. totalmente. Eh, totalmente. Entonces nosotros estamos hoy sumergidos en un país hipotecado, es precisamente por la corrupción de sí. nuestros gobernantes. Así es. Fulvio, tú tienes algo del asfalto. Hey. Vamos a ver. Ah, ok. Sí, nos da eh, tiempo es, para que lo ver. Sí, plantees. sí, sí. Es sobre, es un, prácticamente un resumen de un minuto uh -huh. de lo que Alicia Ortega trató anoche. Vamos a, vamos a escucharlo. La Romana, Villaconsuelo, vamos a escucharlo. Constanza. ¿Y güey? En, mil en solo cinco meses. 11.500 mil millones de pesos en solo 11 meses que da para 2.730 kilómetros de asfalto en 38 empresas y grado a grado. Eso es lo grave de eso. Bueno, pero el propio presidente de la República, Danilo Medina, cuando eh, llegó al poder, fue quien implementó que se hicieran los sorteos. Me sorprende que estas obras se hayan entregado grado a grado. Ya venían eh, haciéndose con Leonel realmente eh, los sorteos. Llegaron sí, a hacerse aquí. Se llegaron... institucionalizó con el gobierno de Danilo Medina porque aquí solamente se lucraba eh, Félix Bautista y, y un grupo de gente que era lo que hacían todo en la República Dominicana y luego hasta, hasta ingenieros, y eso lo pueden decir los ingenieros, de, de, de la parte contraria se han beneficiado de eso. Tenemos una llamada, vamos Sí, aquí? sí. Buenos días. Buenos días. Buenos días, equipo. Gracias, doctor Vargas. Profesor. Ah, profesor. Eh, lamentablemente. No, doctor. Lamentablemente. Me da vergüenza vivir en República Dominicana. Ay, Mucha por, vergüenza. ¿Por qué? Me da vergüenza porque, lamentablemente, fíjate cómo este señor, manejando obra pública, quiere ser presidente de este país. Y cómo es posible que el ciudadano dominicano vote por una clase así de personas. Ese es un negociante igualito que los otros, igual que Miguel abandonado, igual que ese grupo que los que van a la presidencia, igual que Ramón Peralta también, que es el hombre que trae todo el ajo al país. Entonces, lo que quieren hacer en este país es una compañía, oye una, una fábrica de ladrones. Lamentablemente quiero decir la palabra es eso. Pase buen día, equipo. Gracias, gracias, gracias. Eh, Ahí se pero siente cuando, la cuando se llevaron a cabo estas estas obras? ¿sabe? En solo cinco meses, antes de la primaria. Antes de la primaria, o sea, que, que Gonzalo Castillo era. Claro, era. Ah, era, el candidato. Él, él, era ministro. Era ministro de. de vamos de, a ver de, el WhatsApp finalmente, señores, para que. Vamos a ver qué tenemos. Bueno, bueno, hay que ver por se, se entregaron así. Eh, está Jesús Vargas, buenos días. O sea, Saludos a Jesús Vargas, que está eh, conectado Juli, con buen día, bendiciones, medio ambiente, que nos ayude con árboles caídos que atraviesan el río Jaya Juli, no Tramo del eso. puente. Es, es que eso está ahí como una trampa para, para plástico. Pero están pidiendo ayuda, por Dios. Vamos a resolver eso. Pero es que una trampa un para... Que una trampa para... Plástico, eso, por favor. Para recoger los plásticos. Nosotros nos vemos, señores, mañana, desde las 7 hasta las 10. Estaremos de vuelta batearon, con los ustedes mañana. Pasen buen día. Jara, para Felicidades para todos.